En este video tutorial vamos a ver las diferentes posibilidades que nos ofrece la pestaña Propiedades. Vamos a visualizarla primero con el modo Avanzado desactivado. Hacemos clic en Propiedades y vemos que tenemos la posibilidad de poner un título, una descripción. De igual forma podemos poner la autoría. Y el tipo de licencia con el que vamos a publicar nuestro recurso. Siempre debemos aguardar los cambios dentro de la pestaña propiedades. Vemos que los campos son limitados. Si activamos el modo avanzado veremos que estos, cambio, estos campos se amplían. Tendremos la posibilidad de rellenar los objetivos conocimiento previo. y De igual forma, seleccionar el tipo de recurso y una serie de opciones que nos ofrecen sobre si el recurso va a ser para trabajar en grupo o para tutoría. Siempre tendremos que guardar todos los cambios si queremos que se guarden Además, observamos que existen una serie de pestañas adicionales que son las de metadatos. Esto sirve sobre todo para las catalogaciones semi semiprofesionales o catalogaciones que sean necesarias como Dublin Core, LOM o LOM.es. Sin embargo, esto no es objeto de este vídeo, ya que son una serie de campos, eh, por decirlo de alguna manera, muy avanzados y sobre todo con un uso de categorización para determinadas plataformas que así lo exigen. Además, existe una pestaña, la de exportación, donde aquí podremos configurar las diferentes posibilidades que vamos a tener a la hora de exportar. Es muy importante observar que esté activado la opción de crear un exportador que sea de editable. De igual forma podremos exportar cada vez que hagamos una exportación de nuestro contenido eh, un LLP dentro de la exportación eh, así una barra de búsqueda cuando hagamos eh, la exportación eh, a como un sitio web y en contadores de página en el pie de cada página. Esto también es para para determinados tipos de exportaciones. De igual forma, tenemos las exportaciones o las opciones de exportación para los exportados SCORE, tanto 1.2 como 2004. Y siempre que cambiemos cualquier opción en la pestaña de propiedades, recordemos guardar esos cambios. Y después, guardar el archivo para que nos queden todos ellos guardados para la siguiente vez que queramos seguir editando nuestro contenido Excel.